En este video vamos a ver algunas herramientas que nos van a permitir generar tramas y texturas en Inkscape. Para eso yo he preparado este super módulo a partir de la entidad que yo había obtenido con el sacabocados y por una rotación a 90 grados, una simetría por rotación a 90 grados con un centro en el centro de esta figura. Um, esto que va a ser mi módulo de la textura, lo he copiado para tenerlo disponible para usarlo más de una vez. Entonces, eh, para poder emplearlo con esta herramienta que vamos a ver, necesitamos que esté agrupado. ¿Cómo se agrupa? Desde teniendo seleccionados todos los objetos y desde objeto agrupar. Bien, una vez que lo tengo seleccionado, Puedo venir acá a edición y decirle clonar y dentro de clonar crear clones en mosaico. Con los clones en mosaico eh, yo me voy a encontrar con esta interfaz. La primera vez que entre lo voy a tener así todo en cero y eh, voy a trabajar primero simplemente con desplazamiento. Voy a configurar la cantidad de columnas que quiero, por ejemplo le voy a decir 6 columnas por 4 filas y el programa ha identificado aquí la anchura y la altura de estas columnas y filas, entonces si yo simplemente le doy crear voy a obtener algo como esto, ¿Sí? en realidad yo quería hacer perdón cuatro filas y seis columnas para poder trabajar en esta lámina, Ahí. entonces voy a tener algo como esto muy bien, ahora voy a eh, copiar nuevamente la entidad y voy a trabajar con otras opciones. Para que no se confundan, voy a cambiarle el color. Eh, en este caso, entonces, voy a modificar, voy a elegir acá eh, rotación. Y voy a pedirle que rote 45 grados en las filas y en las columnas. Bien. Y que alterne esta rotación. Y además, como yo he probado antes el resultado que me va a dar, le voy a pedir que acá en desplazamiento desplace en las columnas el 4% ¿sí? en el sentido de las X. Y desplace en las filas el 4% en el sentido de las I. Bien. Y también le voy a dar que alterne. Entonces, ahora le voy a dar, teniendo mis eh, cuatro filas y seis columnas, le voy a dar crear. Bien. Y voy a obtener una trama como esta. Si destildo el alternar, voy a darle control Z, le doy crear y obtengo una trama como esta. ¿Bien? Muy bien, de este modo se pueden seguir combinando opciones con escala, con rotación, incluso con cambios de opacidad y puedo obtener diferentes tipos de tramas eh, como las que ustedes han tenido que desarrollar en lenguaje formal. Finalmente, si yo a la configuración anterior le sumo en escala y he configurado la escala en X por fila de 60% y la escala en Y de 50% y luego en, perdón, en columnas y en Y, al revés, 50% en las filas y 60% en las columnas y aleatorio. Y además en desenfoque configuro 85% de opacidad y 90% de opacidad en las columnas y tildo alternar, cuando le doy crear obtengo un efecto como este. Entonces, aquí tengo distintas posibilidades. Ustedes pueden probar todas las alternativas que quieran hasta generar una textura que sea de, del agrado de ustedes y con esa que hayan generado pueden eh, armar la lámina número 3.